Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy te quiero enseñar a cómo hacer un tatuaje como este que ves en pantalla en Photoshop de manera muy sencilla. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, eh, te invito también a ver el resto de los videos, te pueden ser de utilidad. Así que empecemos. Hola, ya estamos aquí en el ordenador. Bueno, lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa original que está con un candado con el comando CTRL J y renombrarlo. Bueno, una vez hecho esto, vamos a traer nuestro tatuaje que estará abierto en otro archivo lo que haremos será presionar este icono para pasar de un lado a otro la foto una vez pasemos la foto presionaremos, do presionaremos doble clic y renombraremos otra vez cambiaremos el modo de fusión a multiplicar daremos control T y empezaremos a desplazarlo hasta donde nos interesa nos acercaremos un poco para ser más detallados y eh, lo acomodaremos a nuestro gusto le haremos clic derecho y le damos en deformar para que se acople más a la forma del brazo para darle un poco más de realismo y le damos en ok después de esto crearemos una máscara de recorte con este símbolo de acá y pintaremos con color negro para quitar las cosas que no queremos con una opacidad del 100% un flujo del 100% y una dureza del 100% de esta manera Ahora nos acercaremos, nos moveremos con la mano con el comando H por la imagen y con, el comando, con la letra R voltearemos el lienzo para que sea mucho más fácil trabajar. Volveremos a dar B, que es de pincel, y empezaremos a pintar con el color negro para desaparecer aquellas partes que no nos interesan, de esta manera. Otra vez con el comando de revoltien, que significa rotar y tallaremos de esta manera y le damos en restaurar vista control Z y encajar en pantalla para ver cómo quedó una vez hayamos dado la forma del tatuaje como queremos para darle un poco más de realismo volveremos a ir a la máscara y con la herramienta G de bote normalmente que es esta de bote de pintura la cambiamos a herramienta de grado y con el color de negro a blanco primero el negro y después el blanco haremos de esta manera hasta que quede un resultado queremos, si nos llegamos a equivocar solo hay que presionar el comando Z de esta manera y ya va cogiendo más forma bueno lo siguiente que haremos será fusionar estas dos seleccionándolas y presionando el comando control E y para darle aún más realismo, entonces lo que haremos será convertirlo en un filtro inteligente y desenfocarlo con desenfoque gaussiano. Y escoger un punto como este. Presionaremos donde dice filtros inteligentes y esta hojita blanca y le haremos control y que significa invertir. Y entonces ya no afectará a nada. Y nosotros decidiremos a qué afecta con el color blanco, con un tamaño más o menos considerable como este, y una dureza del 0%, como ven, con un flujo del 20% y una opacidad del 35% o 30%, empezaremos a pintar de esta manera, para ir desenfocando ciertas zonas de la imagen, tal vez un poco más por acá. Y empezaremos a desenfocar ciertas zonas de la imagen. Para que tenga un poco más de realismo nuestro tatuaje. Por último jugaremos con la opacidad. Y bajaremos un poco la opacidad. De pronto a un 80%. 85%. Gracias por ver este video. Si te ha gustado déjamelo saber en los comentarios. Y si deseas colaborarme... Déjame tus sugerencias aquí abajo, las estaré leyendo. Hasta luego.